Buenas noches, sean todos bienvenidos a este programa de pensamiento libre del Movimiento Conservador de Venezuela en alianza con Repúblicos TV en YouTube. Para mí es un gran placer hacer contacto con todos ustedes, quisiera invitarlos a compartir este programa a través de sus redes sociales y por supuesto a que se sientan muy cómodos y nos dejen los mensajes a través de la plataforma Facebook o YouTube. Así que déjenos sus mensajes, sus preguntas, que con todo gusto estaremos transmitiendo. Todas aquellas inquietudes que ustedes tengan en este programa de hoy. Yo estoy muy emocionada porque hoy tenemos un invitado especial que además eh, viene de mi mismo estado de nacimiento, del estado Carabobo de Venezuela. Es un referente político para los venezolanos y para los latinoamericanos. Fue diputado del Congreso de Carabobo en 1999, pero no voy a decir más. Porque no quiero todavía adelantar toda la información antes de continuar presentando nuestro invitado especial de esta noche quisiera que le diéramos pantalla a carlos socorro gracias a carlos socorro venezolano canadiense quien nos ha permitido eh, hacer este contacto y lograr este sí para esta entrevista de este programa pensamiento libre carlos buenas noches bienvenido a tu programa ¿Cómo estás? buenas noches maría josé gracias por, por estar aquí gracias porque teníamos tiempo que no nos veíamos por por acá Sí, felizmente, sí, así es. Eh, hemos conseguido eh, el día de hoy un invitado bastante especial, el cual tenemos de verdad un gran gusto y un gran honor tenerlo por acá. Una persona que, bueno, está en la lucha política desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, gran conocedor de Venezuela, eh, historiador nato, eh, tiene una gran eh, conciencia ciudadana, y está muy claro de, de, de, de, de, de qué es Venezuela en este momento, de hacia dónde va y, y lo que nos espera en función de lo que hagamos nosotros como ciudadanos. Bueno, me estoy refiriendo al señor, al doctor Alberto Franceschi. Bienvenido, doctor Alberto Franceschi, a Pensamiento Libre en la plataforma del Movimiento Conservador Venezolano. Gracias, Leo Carlos. Gracias a la amiga Barila. María José. Sí, sí, antes de darle la palabra, yo quisiera que arrancáramos el programa, eh, doctor Franceschi, eh, con el doctor, ¿quién es Alberto Franceschi como humano en aquellos momentos en Carabobo, eh, desde su nacimiento, su infancia, su juventud? ¿Quién es usted para que todas aquellas personas que están en sintonía puedan conocerlo? Puede resumirse en una frase o si tiene un par de horas libres yo te cuento un poco. ¿vale? <risa> <risa> Tenemos todo el tiempo del mundo. <risa> Mira, a ver, lo más sucinto que puedo decir. Hijo de una familia muy numerosa, éramos 13 hermanos, vivos todos hasta que murió uno de un accidente hace como 30 años. Y dos hermanas que han muerto últimamente y un hermano también. O sea, quedamos de los 13 nueve. Y todos pasaron por universidad, todos pasaron por eh, una vida de, de formar familias también, etc. Y desde el pueblito, bueno, había que emigrar para buscar las luces, ¿no? Y yo desde muy chico armé siempre un plan para hacerme de, de, mediante internados lo que lograba por becas, etc., logré pasar por, hasta por un seminario estuve, seminario, una escuela granja. Eh, fui a Pará Santiago de Chile, tenía 17, 18 años. Pasé por la Universidad de Venezuela, pero no, no, no me gradué allí. Me fui a Francia a los 19, 20 años este, y me hice militante marxista, eh, que es la edad del idiotezco, entonces uno cuando es idiota <risa> la cita. entonces vale, pasamos uno, todo si sí, pude sobrellevar esa vida durante veintitantos años abandoné eso después de una experiencia dilatada en el movimiento de la cuarta internacional conquista era uno de sus dirigentes y pero eso estaba muy fraccionado a su vez entonces había una sección latinoamericana, llegamos a tener unos 100.000 militantes en 39, 40 países. Yo los recorrí, la inmensa mayoría de ellos, como, como parte de la dirección, y era un militante profesional. Este, eso lo alterné con estadías en Venezuela, donde estuve también en la política nacional, vinculado al, al MIR de Venezuela, y de allí emigré el año 82, cuando me fui a Argentina a partir de la Guerra de Malvinas, y regresé ocho años después siete ocho años después estuve en Colombia un año estuve en España otro año en país cinco años en total este estuve en todos los países del este europeo y Rusia incluido es decir es una vida llena de, de no fue inútil todo lo que hice porque a mí me gustaba hacerlo y además hacía se supone luchaba por causas nobles y lo eran solo que en definitiva uno no descubre lo que ha sido, sino después de haberlo vivido. Y bueno, y eso fue lo que me ocurrió. Y dije, Dios mío, tantos años perdidos en esta locura de, de la militancia revolucionaria con tres R. Y bueno, y al final de mis días, porque ya yo siento que estoy como en la despedida de 74 años. Y no puedo decir, y la bola en mano. Que no, no, ya va, 74 años es la vejez y punto. Yo sí conservo un espíritu como si tuviera 20 años todavía, pero ya sé que los achaques me indican el ocaso de mi salud y de, mi, de mis propios días en este planeta. No hay otro ¿eh? en el que podamos habitar, entonces aquí como que me quedo, las cenizas. ¿no? Eh, ahora, estos años de, son los más, los más intensos desde el punto de vista de vivencias y de compromisos, yo estuve metido hasta los tuétanos en la política otra vez cuando eh, después de una experiencia como empresario eh, de unos 10 años me eh, ayudé al doctor Sala Romer a construir proyecto Venezuela en todo el país y casi llegamos a la presidencia de no ser porque yo soy de los que creo que ya en ese momento había los sistemas electorales fraudulentos y le quitaron la presidencia al doctor Sala. Yo era... No me, no me gusta decirlo, pero como no lo va a decir otro, lo voy a decir yo mismo. Yo era el segundo a bordo. Después de él venía yo. Eso suponía que si él llegaba al poder, yo seguía después de él. Y he estado pues, muy bien considerado la militancia de esa organización. Llegamos a tener más del 40% de los votos que nos dejó Indra. Y en ese momento, bueno, es una larga historia que es de demasiado detalle y más mal, mal, teníamos el tiempo. Si le explico cómo ocurrió que yo siendo diputado me eligieron por dos estados, este, por Anzuategui y por Lara. En Venezuela no es algo así que tú tienes que estar obligado en ese estado. Pues, metete, es la lista de partidos. La, la dictadura de partidos políticos, el sistema, pipa, el sistema party, de democracia de partidos indica muchos privilegios para estos cogollos. Y yo estaba en el cogollo entonces el doctor Sala me puso por Lara y por Alcabo, por Sara, por, perdón, por Lara y por y salí electo por los dos y escogí por Anzuate, o sea, no se puede ser diputado por dos, por dos eh, sitios a la vez, entonces escogí por Lara, perdón, y este, y así fue que llegué al Congreso. Era el candidato natural de muchos de los que estaban allí en la oposición para la presidencia. En la Cámara de Diputados, pero el doctor Sala se opuso y entonces resultó otro, un chavista con el cual se había hecho un acuerdo, el coronel Dávila para presidir el Congreso y cambió el régimen de Venezuela para transformarse en esta mugre que heredamos de 1999 contra la que yo tuve desde el primer momento, al cabo de dos meses abandoné la Cámara de Diputados y la presidencia de la, la jefatura, la fracción parlamentaria y me dediqué a una campaña por por hacerme elegir constituyente, lo cual logré, logramos entrar cuatro, en 131, cuatro de la oposición por circuito nacional, obtuvimos más de un millón de votos cada uno, un millón cuarenta creo que obtuve yo, y entonces hicimos allí una batalla muy desigual, 127 contra cuatro, y aún así polarizábamos la discusión, sobre todo el doctor Olavarría y yo contra los chavistas, y entonces llegó al final de esa constituyente, y yo me fui a refugiar a Baruta creyendo que podía tener una vida más o menos, eh, una vida oxigenada políticamente, quiero decir, dirigiendo un municipio importante, como ese municipio lleno de profesionales y de, y de, y de toda clase de segmentos productivos, de la clase media, etc. Y bien había, otra, había otros planes de otros sectores que resolvieron que eso debía presidir el señor Caprilito. Cuando te digo otros sectores me refiero a los dueños de los medios de Caracas y a encuestadoras, etcétera, que bueno, recibieron una buena mascada, me imagino, para este, producir un resultado un poco extraño. Yo había sacado para la constituyente un millón, un millón trescientos, lo que me dejó Indra, un millón, por encima un millón doscientos cincuenta. Y en Baruta había agarrado este, 64 mil votos. Pues bien, esos 64.000 me dejaron 3.000 para esa campaña, para la, la, la alcaldía de Baruta. Eh, la señora Ivonne Ata, que era la candidata que había ganado un periodo antes con 18.000 votos, volvió a sacar 18.500. Y ha previsto que nos los traen empaquetados entonces desde la grande élite caraqueña, le pusieron 97.000 votos. No sé dónde carajo los sacó, pero el hombre sacó 97.000 votos. Esa es la primera trampa de Capriles. ¿eh? La otra se la hicieron a. Desalojaron a Mendoza de la gobernación de, la, de, la, bueno, de Miranda. Y así fue, pues, trepando y trepando, el que era el candidato que quería Chávez para adversarle hasta que nos vende el alma en las elecciones allá de 2000, 2000. No, de 2012. Ya estaba muriéndose Chávez y él sacó la cuenta. Si me dejo. Ganar ahorita por Chávez, no, no peleó con el gran jefe y con la herencia, sobre todo, que ya la, la señora Tintori y, y él, y, ya todos hablaban de la, ¿cómo se llaman eso? La, la herencia no, la llaman de la. Bueno, el legado. El legado. De Chávez, el el legado. De bueno, él, él, él creyó que podía ser el candidato del legado de Chávez y se enfrentó con Maduro. El plan de estos burócratas, ladrones todos, era seguir con el control del coroto el estado y bueno entonces era una pataota allí de, de un fraude monumental que llevó al señor Caprile a hecho una carrera que no le ha, que no se ha detenido todavía quedó muy mal de esa derrota eh, pero más pero peor quedamos nosotros cuando vimos cómo nos vendía el alma este, capitulando al tercer día o cuarto día de protesta esa mala costumbre le heredó Caprile del candidato Rosales que había vendido, vendido la presidencia cuatro o cinco años antes, allá en 2007. Y bueno, y ahora entonces eh, tenemos estorfandar ¿sí? de una oposición que no puede exhibirle al país sino sus vergüenzas y sus capitulaciones, sus corruptelas. Y la última ha sido esta presidencia provisional. Am Perdón, me había pedido que hablara de mí, pero yo termino hablando de todo el mundo menos de mí. <risa> eh, de caso, Eso me encanta. En todo caso, mira, ¿qué te puedo decir? Infancia normal de niño pueblerino, vida de internados, búsqueda desde chiquito de la, de, la, de la... del instrumento de la palabra para comunicarme con mucha gente. Yo tenía 14 años y andaba echando mítines por ahí en todas partes. Este, si te cuento una anécdota curiosa, una vez un primero de mayo los sindicalistas Adeco que llamaban el sindicato de los mochos, porque uno era Mocho de oreja y otro mocho de un brazo, eh, el mocho Pernaletti y el mocho Liberto. además el Sindicato de los Mochos, que agrupado a los agricultores, los minifundistas y obreros agrícolas de Miranda, del de, de, de, Y entonces me invitan a que yo dé, yo estaba por ahí como que están con los copellanos, eh, de la juventud copellana, y entonces me invitan a que yo dé el discurso el primero de mayo y ese día no se me ocurrió mejor idea que decir que, que recuerdo la frase. No tardará el día en que todas las tierras que circundan estos valles, este, este pueblo de Miranda, sean propiedad de quienes la trabajan, porque la tierra tiene que ser para que lo trabaja y serán expropiados los ricos. Entonces, resulta que los ricos eran la familia mía, que eran los, los propietarios de esas tierras. Entonces eso quedó en la familia como el día que Alberto repartió las tierras. Porque, este, eran ideas socialistas. Todo joven entiende como por estupidez natural... A creer que la propiedad tiene que ser para todos y que, bueno, es un poco algo que, se, que no se comprende de la historia humana es que pasó de una fase del salvajismo superior a el Estado y el Estado es el que forma la propiedad privada. Es muy difícil imaginarse la propiedad privada sin el Estado previamente. Pues bien, desde el origen de la civilización, la propiedad privada va ligada a la existencia del Estado. Porque antes puede haber apropiaciones, eh, zonas de tal tribu que se roban las mujeres de la otra tribu y se las trae y le incendia a las tribus al la otro y, y controla este territorio. El control territorial no da Estado, pero sí da la base de lo que será el Estado, que es que sobre esas tierras de una etnia determinada, de una nación determinada, se construye una institucionalidad que comienza por el reconocimiento de la propiedad personal, la propiedad... La propiedad personal individual de las personas. Pues bien, la propiedad privada desde tiempos inmemoriales nunca se tuvo mejor solución para la productividad, para la producción, para el, la distribución de bienes para el comercio que el usufructo de esa propiedad. Bueno, yo tenía 14 años, yo no tenía idea de eso y resolví repartir las tierras, solo que felizmente en mi discurso solamente, por pues eso no tuvo la menor consecuencia de nada. Me no he mi discurso para hacer ningún asalto a ninguna de las fincas de la familia. Sí, sobre es? eso, Ajá. Eh, doc, doctor French, que le iba a hacer un planteamiento, una pregunta. Fíjese que usted ha, ha contado sus vivencias personales, eh, teniendo en cuenta toda la experiencia que iba teniendo en, en la vida, ¿no? con sus ideas y eso. Y vemos como hoy en día muchos jóvenes y personas que no son tan jóvenes no se han definido ideológicamente no saben lo que son las ideologías. Ideología, teniendo en cuenta que la ideología eh, palabra ideología viene de la palabra ideas, viene de, de, de lo que son ideas, y de cómo muchas personas, no a, eh, cuando llegar incluso hasta la adultez, no se logran definir ideológicamente. Yo pienso que ese es uno un, un, un punto clave en el cual nosotros como, como ciudadanos, como sociedad, no, nos lleva a donde nos lleva. Es decir, si nosotros no tenemos un... un una, una nación eh, ideológicamente definida educada educada políticamente es imposible que eso termine a buen puerto sí. y, y se lo digo porque eh, como le digo eh, la, la nosotros digamos este el movimiento como tal que tenemos que, que no, no, nos consideramos conservadores hemos llegado a aquí justamente por un proceso evolutivo de una serie de, de, de desencantos, una serie de conocimientos que se van también adhiriendo a, a, a la vida cotidiana, a, a percibir cómo son las cosas. Fíjese que usted mismo está conversando, la propiedad privada, es decir, una cantidad de elementos que muchas personas no la asocian y no lo, no lo asumen como, como parte de una identidad en el sentido de que cómo me voy a definir yo, qué, qué proyecto de, de vida quiero, qué proyecto de país y de eso, hacer de eso, pues la, la nación como tal. Hay una... ¿De qué manera las personas pueden llevar a definirse ideológicamente para, digamos, de esa manera, conducir una nación hasta donde tiene que ir? ¿Cómo, qué, ¿Qué opinión le merece eso, doctor Frank? Es que eso no es un proceso ni personal ni siquiera grupal. Eso es un, es un subproducto social de las luchas de ideas, de concepciones... De las luchas étnicas, de la lucha racial, a la lucha económica, de la lucha de toda clase de conflictos humanos surgen las necesidades de formular ideas, de formular tesis, de, de conceptualizar lo que se hace o hacen los otros. Es un resultado natural del proceso civilizatorio y del proceso de conformación de clases sociales, de, de, ¿cómo se llama? de segmentos de clase, de, de grupos sociales. Y todo eso ha quedado históricamente relegado cada vez más a una especie de magma infinito de probabilidades, de definiciones, que no hay manera de organizarlas, sino tratando de, ¿cómo se llama? De buscarle una explicación está bien, pero sobre todo de buscarle una, una adscripción a, determinado, a determinada razón social de esa idea, eso es mucho más complicado. Los marxistas tenían la tesis de que el ser social determina la conciencia, a saber, un obrero, un obrero debería ser en particular teniendo conciencia no sólo de sí, sino para sí como clase, debería tener conciencia proletaria y formular una perspectiva de, eh, de Estado obrero, de revolución obrera y de socialismo universal. Esa es la utopía marxista que terminó siendo una enorme estafa porque... Apenas se puso a prueba eso que fue la propia revolución rusa, no hay nada menos obrero que la revolución rusa, que era una revolución campesina. Y no hay nada menos internacionalista que la revolución bolchevique, que este, se defendió a tiros contra las otras burguesías que invadían, Rus invadían Rusia durante la guerra civil y sobre todo, que se afirma como gran conducta nacional rusa en competencia contra las otras burguesías y monta o estructura, pues, el, el, el, el ¿cómo se llama? La, el imperialismo ruso, este, solo que matizado con una propiedad colectiva y una burocracia terrorista que controla el Estado y que era la del Partido Comunista. Eso se olvidó, esa ideología forzada, sí la dictadura por el tallado, el comunismo, llegaremos al socialismo. Pues entonces era verbo tonto, verbo fácil de una aristocracia montada sobre los privilegios de, de, del control del Estado. Bueno, así como hay el fenómeno ruso el fenómeno cubano. O sea, tú quieres algo más negado a lo que es una conducta de nación de trabajadores que la nación cubana. Es una sociedad que la ha transformado en una sociedad de desposeídos y de personas sin oficio, en su gran mayoría, de emigrados, este, de, de, de, de buscarle la vuelta a la cotidianidad bajo formas de subsistencia casi miserables y una burocracia todopoderosa delictiva, porque ahí la cúpula de eso es narcotraficante. Entonces, ¿qué es lo que funciona? La sociedad en Europa Oriental, que se hicieron emporios industriales a partir de una sobreexplotación de su, de su de su población durante los años de, del estalinismo y de la propia Rusia dominando todo el grupo oriental o de la propia China el saqueo y misericordia de ese pueblo que se inmoló para que este loco de Mao Zedong montara una vocación de gran potencia que no logró sino que logró ahora cuando China es eh, un país que mezcló la propiedad capitalista con el Estado totalitario comunista y por fin él logró una especie de de fuerte crecimiento industrial. O sea, las experiencias históricas van dando unos resultados sumamente distintos a los sueños y a la utopía de los creadores de esas teorías. Ahora, tú preguntabas más específicamente sobre lo personal. Bueno, es en la miríada, en la, en la impresionante variedad de posibilidades que tiene un humano para formarse unas opiniones. Este, ¿Dónde se agarra? ¿De qué se agarra? De tradiciones familiares es lo más sólido que tiene, entonces se hace conservador de algunos valores que son importantes. Para nosotros, como sociedad cristiana, por ejemplo, o que evolucionó dentro del cristianismo, este bueno, está la monogamia, la familia, el derecho de los no nacidos, o sea, no somos particularmente eh, volcados a tratar de, de, de tener conductas disolventes, ni somos polígamos, ni, cre ni, cre ni creemos, digamos, en la en, la, en todo lo que implique pues, una vida familiar disolvente ni nada por el estilo, tendemos a ser conservadores, pero eso nos viene de la tradición cristiana, de la sociedad que nos tocó conformar. Y los valores personales se ascriben pues, a esos valores sociales donde se respeta la propiedad, se respeta la familia, se respeta el matrimonio, se respeta el derecho de los no nacidos, se, se, se, se, se quiere a los hijos... Eso, todo eso está en cuestionamiento por sociedades de, et, de éticas distintas, eh, de, de etos culturales diferenciados del nuestro. Pero nosotros seguimos adscritos a esas conductas que nos dan unas características que, no sé, coexistimos con ella de manera amable y normal y directa hasta que vino esta plaga chavista y acabó con nueve décimas partes, no solo de los valores, sino del sustento material de esos valores. Acabó con la familia venezolana al reventarle las bases de subsistencia a la economía, al acabar con la moneda, al acabar y al desarraigarnos 6 millones y ya estamos dando vuelta por el mundo. Es decir, el chavismo logró, a nombre del marxismo y a nombre del socialismo, acabar con lo que teníamos, y lo que teníamos era extraordinario. Ahora, extraordinario, ahora podemos valorarlo los adecuados copellanos que eran una plaga, ahora son una cosa casi bendita comparado con estos chavistas porque al fin y al cabo Venezuela no era lo peor teníamos un paisito digamos que mejoraba poco a poco teníamos factores de crisis endémicos desde, desde siempre ¿no? pero este, que podíamos haberlo superado con una mejor administración, mire esto se hace infinito, ¿Dónde están ustedes que no lo veo yo, yo estoy por aquí, yo le tengo una pregunta, porque obviamente escuchar, usted es un referente político y nosotros los que estamos en la búsqueda también de, de, de identificarnos y como usted dice, en ese vasto universo del pensamiento, uno ha ido evolucionando también los que estamos aquí en este movimiento de, lo, de conservadores. Y antes de, de hacerle la pregunta, quiero mencionar a los que están allí en el chat saludándolo Tenemos a Leonardo Camacho, saludos don Alberto Franceschi, Usted conoce muy bien ese establishment político venezolano lleno de falsos opositores y globalistas. Tenemos a Jesús Enrique Hernández, a quien quiero enviarle un saludo muy especial. Él es el fundador, el, el pionero en este movimiento de conservadores de Venezuela, psicólogo de Tinaquillo, este Jesús Hernández. Dice, un honor contar con tú. él. Por allá está, en sí. Tinaquillo. Si sí, tenemos que hacer una entrevista con él, el internet de Venezuela a veces nos causa un poquito de... De, de dolor de cabeza, ¿no? Parte de lo que se llevó el, el chavismo. Ah. Jesús dice, un honor contar con el doctor Franceschi, qué importante figura como usted para hacer el viraje necesario dentro de la oposición venezolana, un viraje ideológico y ético. También tenemos a Joana Cecilia Montenegro Martínez que nos dice, uh. ¿cómo me gustaría que los <risa> inmaculados... Quienes todavía crucifican al doctor Franceschi por haber sido trompista, escucharan toda esta parte y dejaran la ignorancia. Tenemos saludos a Maricela Piña, tenemos a Maricela Piña, saludos desde Venezuela, saludos, saludos y bendiciones Iván. a todos los hermanos conservadores. Eh, Aide dice: Qué valioso programa. Yo quiero dirigir mi pregunta a esos venezolanos que están dentro de Venezuela y los que estamos fuera de Venezuela, como usted me dice, ya llegamos prácticamente a 7 millones en el exilio. ¿Nosotros hemos perdido la batalla, doctor Franceschi? Pues me provoca decirte que sí, pero no puedo decirte. ¿no? <risa> ¿Qué tenemos que es una, hacer? Es una cadena de desgracia tan grande la que nos cayó encima, que mira, uno que dedica... Está bien, no, no será muy productivo, pero para mí sí lo es. Pensar el país todos los días es lo único que hago. Este, ahora tengo una nueva enfermedad que se llama bruxismo. ¿Tú conoces bruxismo? Sí, cuando uno duerme. Ah. Uh -huh. Y eso produce una especie de ruido. Eso es sí. estrés, eso es estrés. Cuando el médico que me ve le explico, eso es bruxismo, me dice: diga a su bendita y le busca una férula, no sé qué cosa. Dice, ok. Uh -huh. digo, ¿Pero a qué se debe eso? Eso es estrés, mi amigo. Eh, ¿Y usted qué hace? Bueno, no, no, Yo soy venezolano, por eso. eso es lo que explica mi bruxismo. Este, porque no hay otra cosa en la que pensemos sino en la bendita calamidad, Dios mío, que se eterniza en nuestro país. Esa calamidad tiene nombre y apellido para todas las responsabilidades. Y no tiene nombre y apellido para. ¿Cómo superarlos? Porque es un fenómeno social, es un fenómeno histórico, es un fenómeno de la posguerra fría, es un fenómeno de lucha de, de, de, de dialéctica de estados, de dialéctica de imperios, es un fenómeno de lucha de clases, que damos no existe también, es un fenómeno de, de, digamos, de putrefacción de la sociedad venezolana, de reacomodos al nivel de las élites eh, eh, a nivel de, la, de, la, de los parásitos que que, que digamos que usufructúan de aquel producto social cada vez más escaso de Venezuela, pero que sin embargo les da el poseer la conducción del Estado, les da la, la potestad de, de, de seguir dirigiendo opresivamente el territorio nacional y, y, y sacar fortunas todavía de aquel pobre país asolado y en la miseria. O sea, esa, esa realidad, ¿cómo puede superarse? Se les busca la vuelta. Yo ando en la última que ando es viendo a ver cómo muevo a los colombianos para ver si entienden que ellos van por un todo a la misma situación nuestra, si no se avispan y si no nos ayudan a detener esta gangrena. Diciendo eso, me doy cuenta de que es la nueva utopía, quizás que estoy planteando, porque quién le puede pedir a otro país que se juegue por el otro. Antes de que le toque a él mismo la desgracia, que seguro le va a tocar, pero que buscará la manera de tratar de evitar pensarla siquiera. Mire, si alguna cosa yo estoy seguro en la vida es que Colombia será arrasada por los mismos males que Venezuela. Pues no logro convencer a los colombianos de eso, porque si los convenciera de eso, ya sacaran el ejército que todavía está intacto en Colombia y lo pusieran alineado en la frontera de Venezuela dándole 72 horas al chavismo para que se vaya de ahí y ayudándonos a construir, porque no se trata que invadan y decreten entonces la elección de Venezuela Colombia, pues lo que se rifarían sería un gigantesco problema para ellos mismos. No, nosotros podemos rehacernos a condición de que nos ayuden a salir de esta mugre del, del, del chavismo este totalitario delincuente. Entonces, mira tú, si hay posibilidades, existen posibilidades para que surja una nueva... Eh, dirección del proceso político venezolano, sí, dice uno, pero dónde está, de dónde viene, de la Fuerza Armada, decía uno durante años y años. Ya la última etapa es como que no, o sea, no hay chance, porque ese, esos son cada vez más vagabundos, todos, ninguno sirve, no debe servir alguno. Bueno, ¿dónde está ese papá para agarrarnos como un clavo caliente de ese supuesto personaje? Bueno chicos, Mire. entonces tenemos, tenemos esa desgracia de que no hay de dónde agarrarse y de lo único. Usted cree que mi entusiasmo por Trump, el Trump no es muy simpático que digamos. ¿bien? Este el señor Trump tiene algunos defectos básicos como para eh, que encarne nuestras aspiraciones. Era el jefe de fila de un imperio, eh, digamos, de bastante eh, tradición y de, y de bastante trapizonda también. Pero era lo mejor que podía dar la élite americana y dio una política internacional de, salva, de salvaguarda de los intereses de su país donde de paso nosotros entrábamos y yo solo celebré como nadie desde el primer día en que Trump empezó a hablar ese lenguaje y que lo completó diciendo que había que liquidar el castrismo, el chavismo y el sandinismo y eso, pero Dios mío, nos sacamos la lotería, la principal potencia de la tierra nos va a ayudar eso, habiendo oído muchos defectos del hombre, no me interesaba. A mí me interesaba que la mayoría norteamericana que sí votó por él y le hicieron fraude masivo y que nos, ayudaba, nos ayudaría a nosotros a salir de la mugre del chavismo, pero para mí es más que suficiente. Pero es que, mire hablar de Venezuela habla de lo que pasó aquí, hablar de aquí, lo que pasó en los Estados Unidos. Y del Melifruo este candidato, ¿cómo se llama? Primer ministro Progre allí, que dice que iba a Fidel Castro. Bueno, esa es otra historia, no sé. Aquí hay demasiadas sí. cosas vinculadas, mía Así es, demasiadas mire. Demasiadas cosas vinculadas. Sí, No, no, no, que como tocó el tema tron, de verdad que a mí me hace una, una, una, una duda, un planteamiento que quería hacerle. El hecho de que, fíjese, eh, yo escuché hace poquito que él, él, le hicieron una entrevista a... a expresidente presidente donald trump y el planteo inclusive dejó la puerta abierta de que pudiera incluso volver a ser candidato en los próximos años ¿no? ahora fíjense una cosa no Uno es venezolano uno uno ya pasaba ya por varias varias etapas de esta este y, y yo me pregunto ¿no? así así un poquito como que el abogado del diablo no, no sé cómo decir si este señor que estuvo en la presidencia de los Estados Unidos, uno de los países, el país más poderoso de la Tierra, lo silenciaron, lo vetaron, le robaron, lo, lo vapulearon, eso le hicieron de todo y no le dejaron actuar en contra de eso que se llama el Estado Profundo. ¿Qué probabilidades hay de que de verdad lo vuelvan a dejar ser el, el, el candidato? Yo, particularmente, yo pienso que no sé. ¿Qué opinión le merece usted? Y otra cosita, eh, a todas estas cosas. Ya, el, el, yo creo que yo era pesimista, pero tú como que me gané. Ahí. <risa> no, no, no, sino que es que uno, uno, mire, uno está viendo las cosas y uno dice, bueno, pero si este hombre no logró que le que pudiera reclamar, porque en verdad, eh, no, el, el señor que está ahorita en la Casa Blanca no ganó. No ganó. Yo estoy claro que no ganó porque cuando a mí me, a mí me salían los, los amigos progres que tengo, que ya casi no tengo, cada vez tengo menos, que me decían, pero es que dame las pruebas, dame las, él no procesa las pruebas. yo dije Cuando yo escuché el nombre Smart Mati, yo dije, no me diga más nada, no me diga más nada. Este hombre le robaron las elecciones. Ahora, cómo este hombre que tenía todas las herramientas posibles para incluso tenía esta ley para para meter preso al Estado profundo de un día para otro. ¿Y qué pasó? ¿El señor Pence también a la última? ¿Qué fue lo que pasó allí? Es una Mira, interrogante Carlos, que mucha gente se hace. Carlos, pero vas a tener que montar tres, cuatro programas conmigo. Yo no te puedo explicar eso. <risa> bueno, no, <porque risa> o hablamos de Venezuela o hablamos de Estados Unidos. <risa> no, porque tocó, él tocó el tema Trump y se y me vino a la me mente eso. Todo. Te toca todo. Y te toca todo. Te puedo toca Francia y no me mandes para la revolución francesa porque también te puedo hablar de la revolución francesa. Ok, no, no bueno, está bien. Está bien. Mira, Carlos, de verdad es complicado, porque ese tema es particularmente sí. sensible. A mí me encanta. Claro, si claro. quiere, cambiamos el tema y nos pasamos para acá. Ok, pero va a quedar mucho lo de Venezuela. ¿eh? Eh, no, como usted a quiere. A ver, quiere. Como, como... sintetizo al máximo. Lo de la decisión de apartar a Trump no es obra de un pequeño núcleo. Es una, una decisión final de conveniencia donde el propio Trump participa de la idea de retirarse, porque la otra opción, ¿tú sabes cuál era? ¿Cuál es? La guerra civil. ¿eh? Sí. Entonces el tipo se retira porque tiene demasiada conciencia de que los intereses que tocó, que afectó y que se vinieron a por su pellejo de allá para acá. Era de tal virulencia la perspectiva de confrontaciones internas de los Estados Unidos que el tipo bueno dijo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a pactar esta pelea en varios ramos. Aquí está pactado para entre dos años la pérdida masiva del poder del Partido Demócrata. Y esa es la conclusión que sacó correctamente Trump. Y aquellos que creían que Trump funda los no, no, ejércitos. El Partido Republicano tiene que recuperar su fila, desalojar un puño bandido que tiene el Partido Republicano, que aman los rinos, y una cantidad de, de tránsfugas que hay allí, y de, de, de comprados incluso, este, y entonces depurar ese partido para convertirlo en el verdadero renacimiento. Yo lo que lamento es que este hombre tenga ya... Más de mi edad y no creo que este, aguante mucho, pero este hombre sería un líder extraordinario para veinte años acá, este, empezando desde ahora y logrando un primer enorme triunfo en cuestión de dos años porque esto no va a terminar con la presidencia Biden y, mucho, y menos con la señora esta que le, que le tienen ahí de segunda para tratar de poner la mano por las malas a la presidencia de Estados Unidos. Sí. Estados Unidos va a ser dirigida de nuevo por Trump o por lo que significa la ideología de Trump, que es nada más y nada menos que los intereses de la nación norteamericana, si es que lo más ruin que puedas tú convenir en Estados Unidos es darle, darle paso a los globalistas que están dispuestos a hipotecar este país, chicos, pero venderlo a precio de gallina flaca, chicos, a los chinos y a todos los intereses. Ahora, este problema, si yo digo esto, digo una parcialidad muy pequeña del tema. En realidad esto viene de muy lejos. Esto viene de lo que Eisenhower, a final de su mandato, declaró como el de su discurso de despedida. El, el, lo que se llama la, el complejo militar industrial de los Estados Unidos es algo de suma, de sumo cuidado, decía él. Cuidado porque les hipotecan el destino. Bien, el destino norteamericano ha quedado hipotecado por ese complejo. ¿Qué crees tú que es el complejo militar industrial? Son las 200 o 300 más grandes fortunas de los proveedores de armas del de la, de la, de, de, de, de, de Estado norteamericano y de la fortuna de las grandes corporaciones que trabajan para ese sistema militar-industrial, de forma tal de que estamos hablando de una columna vertebral del, del, del, del capitalismo norteamericano. Está bien, se ha diversificado, han perdido peso, lo que tú quieras, pero ellos quisieran poner de fecha las guerras que le van conviniendo para reactivar su industria armamentista, para reactivar sus líneas tecnológicas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que empezó a hacer, a hacer Trump, y no las combino y no las convino. Entonces ahora... Eso es que Biden puede hacer lo que le da gana, tampoco es verdad. El problema es muy complejo porque Estados Unidos no es una república como cualquiera, es una república que es una unión, una unión de Estado. Aquí las tendencias centrífugas son importantes. O sea, un, un, un mes de estos se empiezan a calentar la mayoría de ellos contra Biden y empiezan a plantearse la separación. Y el gran sueño americano de dos siglos empieza a peligrar de que exista Estados Unidos como nación unidad y más bien vaya a una federación distinta. Aquí puede ponerse en duda toda la existencia de, la, de, los Estados, de los Estados Unidos como un solo imperio. ¿Y cuál es la potencia que puede casi obligar a, a que eso exista? La potencia interior, digo, es la Fuerza Armada. En realidad aquí no gobierna Biden tampoco, está gobernando de hecho las Fuerzas Armadas. Lo que aquellos pendejos no son no ponen visiblemente ninguno de esos instrumentos de poder, porque si no sería una dictadura. Y además ellos son, a su vez, partidarios de la del sistema democrático americano, no democrático, el sistema de la República norteamericana, que consagra sobre todo derechos y deberes de los ciudadanos que siguen armados, derechos de los ciudadanos que siguen constituidos en Estado, en municipios, en poderes locales. Aquí el poder de las personas y el poder de las instituciones es impresionante. El Estado federal es muy poco poder si tú lo mides en última instancia. Bueno, es ese poder el que perdió Trump, pero ha, ha ganado mientras tanto que Texas, por ejemplo, sea cada vez más autonómico en muchas cosas. Eh, logra que, por ejemplo, haya un movimiento por debajo contra las burocracias clientelares de los partidos, particularmente contra el Partido Demócrata. Hay demasiados movimientos que ocasionó el paso de Trump por la presidencia. Pero hay sobre todo un ajuste de cuentas a nivel mundial que no se sabe cómo va a terminar. Porque esto del capitalismo en esta fase de putrefacción y de, de ¿cómo se llama?, de deslocamiento de, de, de los resortes de, de todo un siglo que van, se han vencido y dan paso a, a necesidades de revoluciones internas, una de las cuales era Trump, pero puede ser otro que sea igual o más profundo de, la reforma, de, de los intentos de reforma que... que, que que tuvo Trump, esto empezó a cambiar velozmente hacia una nueva realidad y es eso lo que ven en peligro la burocracia los partidos, la burocracia y las clientelas, el mundo este de la, de la, de la, de la mariconería instalada, digamos, como, como gran baluarte de la ideología de género, este, qué sé yo, los abortistas, el abortismo es una industria espeluznantemente poderosa, los no, es, es, es claro, es claro que eh, el gobierno Trump echó para atrás todas estas cosas, ideologías de género, le quitó el financiamiento a los abortos, eh, a todas las clicas sí, para injusto. Exactamente. Entonces fíjese cómo están, eh, digamos que desbaratando todo eso. Y, y sin duda, y yo y de hecho yo, yo, yo pienso que lo que fue el gobierno Trump antes del virus, porque uno tiene que evaluarlo, Digamos que en su, en su justa dimensión, antes del virus, eh, fue un gobierno sumamente exitoso. Tenía las más altas tasas de, de, de empleo, e incluso eh, para los afroamericanos, para los latinos. Tenía la economía por las nubes, es decir, eh, eh, a pleno empleo. Entonces, así es como se, ten, se tenía que evaluar. Ahora, pasa esta cuestión del virus, casualidad o no, no lo sabemos, pero ahí tiene que, también ahí detrás de eso, tiene que estar esta gente, no tengo duda. Y bueno, dio al traste con toda esta situación. Y miren lo que pasó después. Ahora tenemos a este señor haciendo haciendo y deshaciendo. Que Ese no es el que... Sí, Ese bueno. No nada. Es como tengo un muñeco ahí. Fíjense, me quiero ir un poquito del norte, quiero bajar un poquito a América Latina, porque tenemos a alguien que nos hace preguntas bastante interesantes en el chat. Vamos a volver al chat un momento. Sé que este programa no va a ser suficiente, pero obviamente vamos a invitar a las personas que siguen a este canal, el Movimiento de Conservadores de Venezuela, a que sigan a Repúblicos TV en YouTube, para que sí puedan también escuchar eh, todos los programas, que tiene allí eh, disponible para nosotros el Canal Repúblico, que por supuesto lo lidera el doctor Alberto Franceschi. Se tenemos busque. a... Eh, ok, tenemos aquí... Eso es, en, en, es de Johanna. Es de, de Johanna. Saludo a Joana Montenegro, gracias a ella fue que pudimos hacer este, este enlace con el doctor Franceschi hoy. Después me han explicado ah. por qué no son republicos, yo no entendí todavía. Bueno, eh, sí, yo sí, le iba a hacer... Una un, esa, no, sí, pero yo le iba a hacer esa pregunta. ¿Es que un republico es un conservador? Sí. Y no. Ah, bueno. ¿Pero tú sabes porque, ¿no? sí, sí. sí, porque nueve de cada diez cosas que usted dice, eso las decimos nosotros también. Exactamente. Y usted exactamente. a veces la dice mejor que nosotros. Entonces, si somos conservadores... ¿eh? Ahora, ¿por qué no? Bueno, porque esa es una denominación que... Claro. Que es, como, es que como, como, como, fin, como conservadores, pasado, ¿no? como conservadores, ¿no? conservadores ¿no? creemos es que como conservadores creemos en la república también, definitivamente hay que acabar con estos sistemas de partidos que usted muy bien lo ha definido, ¿cómo es eso que cualquiera puede Luego ser? Yo que si se al... meten a republicanos nosotros nos metemos a la... si se meten a república nosotros nos metemos a conservadores y arreglamos este libro. <risa> está bueno, está bueno Bueno, volvemos a las preguntas del chat tenemos una brasilera Casandra, ah. que está allí y dice ¿Usted cree que Brasil también puede caer en un sistema como el lamentable que hay en Venezuela? Por Tenemos aquí eh, a Diana Azul, Saludo doctor Franceschi. ¿Quién será Dios mediante el conductor de nuestro destino republicano? Venezuela lo reclama. Saludos a los moderadores, bendiciones. Tenemos claro. aquí a José Alfredo Robles que dice, la ilusión de la intervención america, eh, americana con tromba Venezuela terminó con su mandato. Tenemos aquí a, eh, a, bueno, el planteamiento de Brasil, porque dice... Eh, por ejemplo, el posible apoyo de Brasil y Bolsonaro, que está en pico de Zamuro, dice alguien por aquí, siendo Bolsonaro el único referente de la derecha conservadora en América Latina. Y para terminar con los mensajes que están aquí en el chat, eh, doctor Franceschi, volviendo al tema Venezuela, ¿ve usted posible una coalición política de derecha que desplace a la oposición progre y así comenzar a caminar el camino que hay que caminar para liberar al país? Y Marcelo eh. Castro dice, guau, no me equivoqué en mis apreciaciones sobre este caso Trump-Venezuela. Lo escuchamos, ya. doctor. Responda lo que usted le parezca. La pregunta que usted quiera primero. No respondo nada. <risa> Mira, este... Caramba, cómo darle a todo esto. Mira, lo de Brasil. Brasil es una sociedad muy convulsiva porque tiene enormes diferencias sociales. Es un monstruo urbano gigantesco y tiene una élite muy emprendedora y muy agresiva en su capacidad de, de, de, de mantenerse a flote, pero ha perdido cada vez más dinamismo, o sea, es cada vez menos dinámica en lo de este nuevo reparto del mundo donde se estimaba que podía despegar al convertirse en uno de los miembros del PRI, ese de, del club de la segunda línea de potencia, y no, y no dio el paso. Montó esa cosa que llaman el MERCOSUR, que es una forma de proteccionismo, este, donde la que paga los platos rotos es la Argentina, que a su vez pactó su alma al diablo, porque él tiene que comprarle a Brasil muchas cosas que... Este, sin, sin de verdadera sin verdadera libertad de comer además Argentina también está reventada por el parasitismo extremo de su clase política que son algo así que la escoria de América está concentrada allí en estos vivianes de la burguesía argentina bueno, resultado el destino de Brasil no es distinto al nuestro tiene más reservas que nosotros para mantenerse en pie tiene una base industrial muy fuerte y un capitalismo agrario muy fuerte, pero tiene una especie de atornillamiento a, de, de esas élites propietarias a que debe hacerse las cosas con el nacionalismo propio heredado de la, de la dictadura militar. Una extraordinaria dictadura, por cierto, que les permitió no solo sobrevivir, sino progresar enormemente, pero como eran maniáticos del rol de la propiedad estatal, gerenciada por militares eso les originó en particular en todas estas ramas de la producción cibernética etcétera, un retardo relativo que han preferido mantenerse porque debe ser brasilera la vaina y entonces ese nacionalismo a veces es contraproducente si Brasil se abriera más el mercado mundial y compitiera más a lo mejor resulta que Tampoco da la, da, le dan su fuerza, porque este es el mismo problema que tiene Francia o tiene Italia o tiene España. Llegaron a un gran nivel de desarrollo, pero tienen un techo que son las economías aún más dinámicas y más agresivas como la norteamericana, la China, este, la India, por ejemplo, que todos tenían, porque eh, pareciera una contradicción lo que estoy diciendo, no quiere decir que hay una gran convulsión y una gran diferenciación social interna a que estés condenado a que llegue el chavismo. Si hay algún país condenado a, a lo mismo sería la India, porque el nivel de miseria abyecta de la mitad de la India, sin embargo, como tienen ya 1.100 millones de habitantes, hay 600 millones ya metidos de lleno en el capitalismo más dinámico y productivo que ustedes se pueden rentabilizar o que ustedes se pueden imaginar. Resultado. La India es una especie de, no sé, de suma de, de media Europa como mercado interno y, y, y está dando la talla en una progresión impresionante en el mercado mundial. Aquí no lo sentimos mucho porque viene poco producto hindú, pero si usted viera lo, lo, lo, la, las, plazas, las plazas financieras y las plazas tecnológicas, eso está lleno de hindúes. Ahora, ¿el destino de, de, de, de la India es ser socialista? No, no. La, la India viene de ahí, porque durante de más de cuatro o cinco décadas después de la independencia estuvieron administradas por nacionalistas y socialistas, aquella Indira Gandhi, ¿se acuerdan? Este, todo esta, todo este, usted está muy chiquito. Este, cuando los partidos fundamentales de la India eran socializantes, quizás no había otra manera de dirigir a aquellos monstruos urbanos de una pobreza abyecta. Y entonces repartían un poco, obligadamente, lo, lo, la, la, la, la, el poco desarrollo que había. Pero la China despegó en los últimos 10, 15, 12 años. Es un, es un monstruo gigantesco que está despertando. Y al igual que China, están, ob, están llamados a dirigir la economía mundial en la segunda etapa del siglo XX, del XXI. Desde el 2040 en adelante, el principal rival de China va a ser es, es la India, no, no no, Estados Unidos o cualquiera de estos países de, de, de la segunda línea, ni Rusia. Es una potencia impresionante. Y sin embargo, si tú descubres la, el drama de la miseria hindú, es una cosa impresionante. Entonces, ¿qué puedo decir de Brasil? Si aprendieran de la India, aunque tengan esa enorme pobreza y esa enorme desigualdad social, pudieran emprender también un camino de altísima performance económica. Pero no hay manera de, de prever para decir una calamidad como la venezolana. Porque es que, mire, había que ser venezolano para adoptar la estupidez del chavismo como sistema gobernante. Yo quiero decirle que eso habla muy mal de nosotros. Es difícil conseguir un país con mayor número de pendejos, de ilusos y de, de, de, de tontos como los venezolanos que dimos luz verde a ese payaso de Chávez y a los payasos herederos de esa canalla gobernante que es esa fuerza armada de absolutamente inútiles y vagos y yo agrego algo que esa, esos, esos idiotas como usted perfectamente lo ha dicho son los que muchos de ellos emigran y cuando llegan a países desarrollados empiezan a votar por las mismas ide, ideas idiotas que destrozaron Venezuela entonces no eh, eh, bueno no todo pero evidentemente pero muchos a muchos andan maviados con, con, los, con los demócratas no, porque es un problema ¿sí? de cultura nacional esa es la cultura clientelar la cultura de, de, de la partidocracia es esa ¿sí? Sí, ahora fíjese, que no... fíjese doctor Franceschi aquí hay alguien que deja un mensaje en el chat José Romero dice ¿se pudiera hablar entonces de un falso conservadurismo en cada una de estas naciones que está permeando por este estatismo o socialismo utópico que hace mucho daño las libertades individuales del ciudadano. José Romero es hace esa acotación. Uh -huh. Así es, hay un falso conservadurismo en muchos de ellos. Por ejemplo, eh, Colombia. Un falso conservadurismo. Así es. Este, Así es. Eh, que, que es el, eh, a ver, ¿cómo se le ocurre a Uribe dejar a Santos? ¿Y cómo se le ocurre el segundo chance de dejar a, ahora a Duque? Exactamente son, son falsos conservadores porque hay gente que empieza como, como a tratar de maniobrar en lo que son en la escala que sigue es cómo sobrevivir como clase política y hay compra de votos en Colombia y hay cómo se llama y hay corrupción en el nombramiento de los, de, los, de, los, de los personeros de la política a nivel de alcaldía a nivel del poder judicial etc es un país acosado por la izquierda es un país acosado por las mañas de la gente de hacerse de una fortuna rápida. Ahora, 10 a 1 te cambio Colombia por Venezuela. La moral de trabajo del colombiano es 10 veces superior. Este, el capitalismo colombiano en la sabana de Bogotá es una cuestión de una agresividad enorme por buscar sobrevivir y buscar competir. Eso se perdió en Venezuela hace años. Hace años. Es que mira, esa vaina que se decía de, de que el petróleo nos hace años, eso es verdad. La cultura de la comodidad de ser monoproductores sí. con abundantes divisas y el tabarato, dame dos oh, mayameras, mis amigos, eso más que unos madres una cruda y cruel verdad. Una cruel Gracias. verdad. Nosotros heredamos una cultura del facilismo y en la economía los privilegios y es una cosa que ya es que no nos parecemos ningún país. La rapiña propia del propietario venezolano por tratar de vivir del Estado y de robar del Estado lo que sea posible eso es una maldición histórica o sea, no hay maldición ¿qué creen ustedes que es el chavismo? es un adequismo mal avenido es un copellanismo mal avenido es una los mutación es que la cepa la cepa del los virus es la mutación el que se hicieron chavistas para robar más que los, que los progenitores de ellos Ahora, fíjese, ese, sí. eh, eh, eh, lo del planteamiento que se hacía aquí, bueno, saludo a José Romero, eh. por cierto, José Romero es repúblico, eh, y fíjese, lo que le, le decía, eh, vemos que en Venezuela, eh, volviendo ahorita un poquito más a Venezuela, no hay opciones, eh, digamos, lanzadas a lo que es el conservadurismo, a, a, a, la, a la llamada derecha, porque es que eso también ya cambió, ya derecha, izquierda, ya, este... ¿Qué pasó? Estamos... Ok, entonces fíjese, ¿cómo, cómo, cómo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo hacer? Porque es que en Venezuela yo lo que veo es que el que no es de izquierda es progre, y el que no es progre el, es liber progre. Entonces, pero a la final no se, sale, no, se sale, no se saca el chicle, el chicle socialista a la cabeza no se le saca. Entonces, ¿cómo, cómo hacer para que esta gente, para que el, el venezolano empiece a pensar diferente? ¿Cómo es posible que van a andar con el chicle progre, eh, porque es que el socialismo se ha mimetizado, ya el socialismo está tan mal, mal visto por todo el mundo que entonces está empezando a cambiar de caras y busca una cara amable. Ahora le llaman eh, eh, demócrata progresista, después le llaman eh, libert, li, libertario progresista, a la final Oye, es la Carlos, misma pero, cosa. Pero no te detengas en la fase actual, porque en la fase actual es sobre todo confusión y, digamos, hay idiotez colectiva, o sea esto viene de esta es una mezcolanza muy rara de resignaciones de, de, de, de desamparos ideológicos de, de búsqueda infructuosa de soluciones que nunca llegaron y entonces la gente piensa es cualquier locura que se le ocurra lo que le venga en gana no sí. hay sistema en las ideas de nadie porque sencillamente todos los sistemas se reventaron ¿por qué casualidad que ustedes sean conservadores y nosotros republicos son ideas nuevas aunque sean añejas, son ideas que para Venezuela son novísimas. Por primera vez se podrá escuchar hablar de que, mira, eso de que el que no trabaja no come, como que debería ser verdad el de que, bueno, la, la, la propiedad privada tiene que ser defendida por encima de todo. Eso de que en Venezuela el que le da la gana se mete en la casa de otro y se la roba. ¿Qué es eso? Pues si eso debería ser penado con 50 años de cárcel un carajo que le roba una casa a una familia. Bueno, eso es el colectivismo adeco sí. Y Copellanos, porque no te olvides que los copellanos es una copia mala de los adecos, y que <risa> se sumaron juntos en el chavismo como ideología estatista y de repartidera de lo que no era de ellos, bueno de, se llevaron en los cachos la propiedad y las empresas, pero sobre no. todo querían el botín del Estado. Muy bien, una vez que reventaste el botín del Estado lo saqueaste todo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Dónde vas a coger porquería? le podían decirnos allá para acá. ¿Dónde vas a coger? ¿Qué es lo que vas a robar ahora? Por primera vez los venezolanos van a tener que plantearse el tema de trabajar para ganar de verdad lo que cada quien debe ganar en función de las competencias de su saber y de su trabajo, de su know -how. Entonces, yo no sé, yo tengo mucho más fe que mucha gente sobre el destino nuestro, porque hay cuatro o cinco cosas que hay que resolver en Venezuela. Ojo, que no es que se lleven como la gran novedad, es que lo que se, se impondrá por necesidad de sobrevivencia es, uno, libertad irrestricta de comercio, Estado para defender la propiedad privada, la familia y para defender los derechos individuales de las personas, Moneda cual la que sirva, Derecho a poseerla cualquier divisa. Y si hay una moneda nacional, no puede emitirse. Ningún gobierno, ninguna institución puede emitir a partir de, de, ¿cómo se llama? De consideraciones de índole de cualquier tipo. No se puede emitir. Es una moneda que o está sometida a caja de conversión o es una moneda extranjera que circula libremente de manera irrestricta. Y los depósitos bancarios y todo tienen que estar referidos a un sistema bancario abierto al mundo, con absoluta, eh, digamos, eh, transparencia respecto a quienes depositan y a con qué banco se relacionen y con absoluta libertad para manejarse en el mercado internacional. Los permisos, eliminarle 95 de cada 100 permisos a Venezuela, 95 de cada 100, porque hay que dejar esa tara de andar, de andar exigiendo un papeleo, y misericordia sobre la más tonta de las iniciativas, eso hay que acabarlo. Entonces, si elimina la permisología, si da una moneda convertible realmente, si permite la inmigración, si permite la emigración del capital, si permites toda capacidad de iniciativa, de la gente tiene que darse en un clima de libertad empresarial. Y eso es lo que corregirá la, la, las ideas de la gente. Ahora, no, que, usted... Usted, no sí. que yo opino. Fíjate, Carlos. ¿Qué opina usted de qué? O sea, en, en economía que no se puede opinar. Usted compita y punto. Entonces, son cosas que hay que hacer. Es una revolución es una revolución tan importante como las revoluciones sociales que se hacían en el siglo XX. Al Fíjate eso, doctor tengo mensajes aquí, no quiero dejarlos pasar porque el tiempo vuela y con el, un invitado de esta talla, vuela... Eh, eh, sí, se me pierden después los mensajes. Juan José Estudillo, conservador de este movimiento en Venezuela, dice Saludos desde Venezuela, señor Alberto Franceschi. Más que un país con una población boba, considero que lo que tuvimos fue un país con una clase dirigente extremadamente mediocre e irresponsable. Saludos, un honor poder escucharle por esta su casa, el movimiento conservador. Tenemos el problema, Juan José, es que no hay élite sin vergüenza, sin población, a su vez comprometida con la sinvergüenzura de sus élites. Es una responsabilidad colectiva. No, no, no veo que nos mejore. Cree que nosotros somos los buenos y la élite la mala. Por supuesto que la élite se lleva el grueso de los epítetos que, allá, que tengamos que dar. Dale. Ok, tenemos entonces el movimiento conservador que nos recuerda que en el 2003... Usted buscó Uribe por allá en el 2003-2002 para una solución para Venezuela y resultó ser un globalista. Lo de Santos y Duque fue un error. Hoy lo podemos entender mejor. Uh -huh. Marcelo Castro dice, Venezuela siempre ha sido gobernada por la izquierda o me equivoco. Tenemos aquí Exacto. a José Romero que nos dice, ciertamente en Perú se maneja el mito de, de la Venezuela petrolera como la solución de los problemas sociales. Que somos ricos, dicen. Ustedes tienen cómo dicen en Perú, esa es todavía la fama que tiene Venezuela en Perú. Sí. Y por aquí tenemos a Beatriz Piñero Bejumera, dice excelente, felicitaciones, éxitos, me encanta este invitado de hoy. Entonces, ¿qué le decimos a Jesús con que habrá una colisión para Venezuela? Una posible eh, colisión sí, es... de derecha, ¿dónde está la derecha sí, valiente? No... Sí, pero ¿dónde están los componentes? El problema es que, escucha, la élite arrasó con tantas cosas que arrasó con ella misma. O sea, aquí no queda nada, aquí no queda ni el oro. Este, ¿qué, qué, ¿Qué podemos decirle como oferta? Amigo, la única oferta que yo puedo hacerle es tiene que existir un gobierno muy autoritario inicialmente. Sí. Con el apoyo de la población a la que se le convoca para constituir milicias que defiendan un nuevo estado de aplicación y misericordia de la ley. Es una sociedad de ley y de orden. Ley, así y lo orden. dice aquí. Es una sociedad que absolutamente se edifique sobre el respeto a la propiedad privada, se, re, se, se, se erija sobre la más irrestricta libertad económica y ella incluye la libertad de empleo y de trabajo. Se acabó las leyes sociales. No hay más leyes sociales. Acabaron con la economía. ¿Usted cuánto? Usted, ah, no, se le puede dar libertad. ¿Usted quiere seguir con las leyes sociales de antes? Se agarra de Carlos Andrés Pérez. Doble indemnización, doble no sé qué cosa. Bueno, eso es lo que rige para PDVSA. Vamos a ponerle. ¿Y qué es lo que queda para PDVSA? Bueno, que no sé. Unos pozos ahí que se le dejan. Pero 99% de PDVSA tiene que ser privatizada. ¿Usted quiere hacer de esas leyes de Carlos Andrés? Váyase para ese 1% a ver si le dan lo que usted quiere que le dé. El resto de los venezolanos trabajan por horarios que determine el empleador con el empleado y salario que determine el empleador con el Estado. Absoluta e irrestricta libertad de salario. y por hora? Entonces, mientras el salario estatal, el petrolero, va a ser de mil bolívares, el otro va a ganar 20 o 30 mil. ¿Dónde va usted? Ah, no, porque usted quiere las leyes, y la vaina la y las protecciones. Bueno, váyase por donde gana 20 veces menos. Porque no hay manera de seguir con esa rochera del pago de la vacancia colectiva. Se acabó, chico. O sea, mira esa... esto. ¿Por qué un gobierno fuerte? Bueno, porque eso va a tener muchos enemigos. Va a tener muchos disolventes que quisiera acabar con eso. Va a tener muchos izquierdistas emboscados. Y sobre todo en esta fase inicial de guerrillas de todas clases, terrorismo de todas clases. ¿Usted cree que nos vamos a salvar de una ley, de una, digamos, de, una, de una operación antiterrorista muy fuerte? No podemos salvarnos. Va a haber operaciones de terrorismo. Todos estos vagos armados. La, la, ¿Cómo acaba usted la, la, el AMPA? Con los derechos humanos y el, el código orgánico profesional penal. No hay código orgánico por el Penal. El que se oponga a la policía se le mata en el sitio. Usted creen que yo me volví un fascista redomado? Pero no, es que, pero es que hay la las soluciones no. que no sean la de confrontar el delito frontalmente. Es que Buenas. el que sabe con arma a la calle, a tratar de envainar a otro, tiene que ser dejado en el sitio y con Tiene que haber una consecuencia no inmediata. Así es. Entonces, mira, democracia más ampa da salvajismo completo. Entonces, bueno, no puede ser la democracia. Para poder eliminar el salvajismo de Lampa, tú tienes que tener un aparato de Estado. Sí, sometido a leyes muy fuertes, con autocontrol, mandos civilizados, eh, leyes que definitivamente, digamos, eviten el abuso indiscriminado. Pero yo no voy a negar aquí que va a haber abuso también. O sea, es un pacto con la realidad, chico, sí. lo que hay que hacer. Va a levantar que levantar ese país otra vez. Tú tienes que aplicar draconianamente... Un código, un código de, de justicia criminal muy fuerte. Perdonen que. De, es que no provoca ser franco, porque el político lo que le gusta es andar metiendo el. Es, esa es la idea del programa, sacar en verdad la esencia de, de lo, que, lo que se tiene que hacer, y yo estoy completamente Póngale de acuerdo con usted No, no político aquí para que les diga que. No, no. No, no. No, no. sé, yo no si lo pesaba ahí. Debe ser porque Así no voy es. a ser presidente un carajo ni nada, bueno, que yo me permito hablar como yo quiero, el punto. Miren. Es una libertad extraordinaria este, que todo ese conocimiento, esa experiencia que usted pues, ha, ha acumulado en todos estos años, podemos eh, conversarla aquí, escucharlos con una claridad enorme, además con una abertura de, de, de entender y de saber el compromiso que tenemos, porque este, este programa lo estamos transmitiendo hoy desde el pensamiento libre del Movimiento Conservador de Venezuela en alianza con Repúblicos TV. Como usted bien lo dice, para Venezuela o para los venezolanos no, esto es nuevo, porque mucha gente se mantuvo durante toda la vida en ese centro, izquierda más izquierda que en el centro. Entonces ahora estamos este grupo de personas con un, con un sentimiento de, de, de pertenencia, de conciencia, de, de querer hacer algo. Y bueno, ¿por qué no hacemos un programa? ¿Por qué no, hacemos, no, no trabajamos con los muchachos de, del Movimiento Conservador de Venezuela? ¿Por qué no tratamos de, oye, de mantenernos activos con esa esperanza para no apagar esa luz? No, no que lo, lo que apagado. queremos. No se puede apagar. nos morimos. No, nos morimos. No podemos apagar esta luz. Aquí dice Marcelo Castro, aplicar lo que hizo Singapur. Algo Fíjate conciso. Ah, y tu... qué, buena, qué buena pregunta. Pero yo quisiera aprovechar la reflexión de Castro, por lo siguiente. Aplicarlo de Singapur. Fíjense que, ay Dios mío, el refrán aquel, ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo Mire, mis amigos, usted sabe que fue Singapur. Medio millón de presos y quedaron 10. 10. 5 y 5, 10. Mataron 490.900. Entonces, ¿cómo es la cosa, chicos? 990. Ajá. No, no se trata de hacer una sangría como esa. Yo estoy convencido que con la décima parte de la represión de, de Singapur puede corregirse aquello. Pero hay que hacer medidas drásticas. La pena de muerte es necesaria, por ejemplo. Ahí, Los por ejemplo, valores, yo tengo más enemigos, por decirlo, de la pena de muerte que por cualquier otra cosa. Pero es que no le consigo la vuelta. A ver, ¿cómo se hace con un tipo que resolvió que las mujeres del barrio son de y usa y abusa de 10 15 20 muchachitas ese carajete cuando lo agarremos lo premiamos no. y lo ponemos con celular en una cárcel esa con piscina no. por la que va, o se le ejecuta a las 48 horas a las 24 yo creo que hay, creo que, hay que limpiarlo chicos el país de ese tipo de plagas en venezuela hay por lo menos mil dos mil ampones ustedes saben el gusto fundamental que les produce vencer a otra AMPA y descuartizar al adversario. Pero ¿y qué vaina es esa? ¿Por qué vas a tolerar que la que el ampón aplique la pena de muerte? ¿A usted descuartizó a fulano? Bueno, usted no se le va a aplicar el descuartizamiento, pero si el fusilamiento, usted será fusilado de punto. Pero no, no puede mantenerse esa, esa dualidad tonta. De que el derecho a la vida, el derecho a la vida para que sea merezca, chicos. Un bicho animalizado completamente, una ampa animalizada, una subespecie como la que ha surgido en Venezuela. Esto viene de ideas que no son muy, muy, muy sofisticadas, que digamos, pero les pero son así tienen un arraigambre muy fuerte en la sociología a lo largo de la historia humana. No es verdad que toda la especie humana sea igual déjense de broma, por lo menos de, yo, hablemoslo con, con absoluta libertad, no es cierto que seamos iguales, no es cierto no, no es cierto Ni que... ¿Por qué? porque no puede ser igual chicos, un bicharraco de eso, este, como se llama drogadicto este, eh, con, con de 20 o 30 mujeres chicos, eh, ¿cómo se llama a las que le da toda clase de palos todos los días chicos y las digamos, las maltrata y las manda a la calle prostituida y tráigame la droga para acá un bicho harto de droga y matando gente esa vaina no es de mi raza chicos, yo lo lamento, yo no, no. soy igual que ese señor, y él de, me imagino que se ofendería si que yo soy igual que él no, él es superior dirá, eh. bueno, para mí es una rata que hay que exterminar, entonces, ¿cómo es esto? de la, el derecho humano los derechos humanos para los humanos para una vaina que no es humana, chicos hay que liquidarla fíjese, ¿No doctor Alberto Mira, no, bueno, Alberto, bueno. esto, esto, esto responde a, aquí a, a Pablo Suárez, que dice, Señor que ¿usted cree que es posible acabar con ese sistema amponil? Usted está dando la respuesta. Para poder generar una estabilidad es la única forma para atraer capitales y reconstruir la economía limpia y honesta de Venezuela, que actualmente está convertida en un hub de negocios turbios internacionales. Queremos a Luis Ramón Lugo, que dice, toda la reconstrucción del país debe ir ligada a la reforma completa de leyes, que permita aplicar una nueva estructura, un líder reformista. Una privatización de las cárceles para dejar de mantener a esos parásitos. Definitivamente tenemos también una audiencia bastante elevada a nivel de conciencia. Eh, eso eso, eso me, me llena de esperanza de que lo que estamos pensando, pues, esa inquietud conservadora o natural que tenemos los que estamos aquí presentes, eh, es, es legítima, ¿no? Carlos, te dejo hablar que te interrumpí. No, era que, bueno, quería, eh, pues, como, como ya, fíjense que el doctor Juan Cheque ha descrito muy bien muchas de las cosas que se tienen que hacer y, y de, prácticamente cómo se tiene que cómo se puede dibujar una república, ¿no? Y, y me hace acordar, bueno, yo no viví esa época, yo pero eh, la época de, de Pérez Jiménez, ¿no? Eh, dicho sea de paso que Pérez Jiménez fue la peor pesadilla de los comunistas y de los socialistas. Y, pero fue un hombre que sí, trajo con, con una gran cantidad de obras importantísimas al país. Y de hecho, cuando eh, esto bueno, me lo cuenta me, mi, mi padre, mis abuelos, me cuentan que bueno, se, se, se dejaban las puertas abiertas, la gente podía dormir con las puertas abiertas. Y que también, esto sin ánimo de ser perijimenista, que entonces me van a decir, ah, es No, pero hay que decir las cosas como son. Cuando la época de Pérez Jiménez, según lo que me han contado, todo lo que eran los, los, los, los, eh, las, las embajadas de Venezuela en el mundo estaban llenas, llenas, por lo menos de italianos, en Europa, de personas pidiendo visas de trabajo para ir a Venezuela. Porque en Venezuela se estaban explotando, eh, digamos, las construcciones de, de acero, eh, digamos, la, las grandes construcciones de lo que es concreto, forzado, to, todas estas cosas que Pérez Jiménez las empezó a, a desarrollar. Y tenemos grandes obras que, que construyó. Y mucha mano de obra de allí era mano de obra de Europa, de, de, de todas partes del mundo, de, de, de todas partes del mundo, porque en esa época también eh, había muchas guerras en el, en el mundo. Y Venezuela le abrió las puertas a muchas personas, a muchos eh, eh, eh, inmigrantes, dándoles un trabajo. Entonces, eso también me trae eh, eh, a la reflexión de, de cómo de cómo Venezuela le abrió las puertas a muchas personas, y que en la época de Pérez Jiménez se, se afincó eso, en el sentido de que, mire, había muchos italianos, de todos españoles, que trabajaban en Venezuela, y esos fueron esos mismos italianos, españoles, portugueses, quienes levantaron esas familias en Venezuela, y, y, y esos son los mismos muchachos que crecieron, que, que fueron a, con uno a la escuela, y eso... Yo pienso que, que muchas de las cosas que, que se ha dicho de lo que tiene que ver una república, muchas de las cosas las hizo, las tomó Pérez Jiménez, eh, claro, con, con, con sus, por supuesto, sus abusos, pero sin duda que fue una persona que levantó Venezuela y, y, y, y, mira, y tuvo grandes ministros y... Y grandes, este, bueno, se, se recuerda por eso. Bueno, la, los lo recuerdan como que bueno, que fue el dictador y tal. Para mí fue la peor pesadilla de los comunistas y de los socialistas. Uh -huh. y, pero sin duda que grandes obras fueron hechas con Pérez Jiménez. Y si hubiéramos uh -huh. tenido a Pérez Jiménez 10 o 15 años más, no yo pienso que nos estuviéramos pasando por lo que estamos pasando. Inclusive el doctor Franceschi tendrá más conocimiento de eso, muchísimo más que yo. Pero Jiménez cuando lo, lo, lo derrocan, en verdad no lo derrocan, él se quiso ir porque él mismo dice en una entrevista que se le hizo en, en, el, en el exilio, se la hizo Napoleón Bravo y está en YouTube, yo invito a que la sí. vean. Donde él dice, yo tenía a los rebeldes todos controlados. Ya yo los tenía todos en el piso. El, el golpe estaba controlado. Por cierto, él dice él, muchos de esos eh, cadetes estas, eran los más malos de la academia. Los que sacaban peores notas, los que no tenían instrucción, los que, los, que, los más mal, eh, los más mala conducta, pero los teníamos todos controlados. Yo decido irme, él se fue, y, pero tenía controlado, el golpe lo controló. Entonces, yo digo, entonces quedó la interrogante, ¿por qué se fue si tenía controlado? Y entonces deja entrever el, algo así como que no valía la pena ver que ya un país no, no, quer, no, no quería entender la grandeza que yo quería construir más adelante. Y es una lástima. Le eh, digo, bueno, con los aciertos desaciertos que tuvo el señor Pérez Jiménez, pero, pero mucho trabajo, mucho avance Era, y mucho hizo por Venezuela. Dígame. ¿Tú no eres republicano? ¿Tú no eres Pérez Jiménez. No. No, no, no, no, no me vaya a meter eso, porque después, me, después quedo sin amigos. Ahí sí es verdad que me quitan el habla todos los, los amigos. No, lo, que que te, lo, lo que te quedan, Carlos, yo, los amigos que te quedan. Lo que me quedan, los poquitos que me quedan, pues, unos yo cuantos también, progres que ya ni me hablan. Pero mira, es, es un... Sí, es un, es un hecho. Fue un excelente gobierno comparado con el resto. Este, y tuvo sus defectos que no vienen al caso, pero uno de los defectos es la tontería andar torturando gente o los matas o, los, o, los, o le ponen un régimen decente carcelario porque lo vas a torturar este es una cosa de, de y no se le puede achacar a Pérez Jiménez o sea, mira, los gobiernos son élites políticas, son funcionarios hay malandros también en esas élites y los malandros fueron los que terminaron dándole el tinte las características, digamos deleznables a, esa, a la dictadura Pérez Jiménez, pero eh, la política económica de Perejimenez era de una especie de. Mira, te va, te, te va a extrañar lo que te voy a decir, pero había una especie de socialismo nacional, ¿eh? de socialismo de derechas, porque eso existe. Franco era un socialista de derechas de los participos y Perejimenez tenía eso: lo de las la, la, la políticas habitacionales de Perejimenez y muchas cosas que son. Eh, de la iniciativa estatal corresponden a esa claro había abundancia de divisas tú te puedes tolerar tú puedes tolerarte esas políticas porque tienes con qué financiarlas lo lo dramático es cuando el gobierno empieza a poner impuestos a la gente para para hacer para hacer esas políticas no para repartir lo que no sé lo que no lo que, no les, lo que no les toca a la gente sino a partir de su esfuerzo eso es quitarle a los que trabajan para a los que no trabajan ese, ese es el negocio de los socialistas típico en el caso de ese tipo de, de, de propuestas como la de Franco, la de Pérez Jiménez son propuestas de tipo de socialismo, socialismo de derecha, hasta cierto punto el peronismo fue también de la misma estirpe claro que bueno con distintos grados y niveles habían otras y otras virtudes de cada uno de esos gobiernos. Pero mira, cada vez que vayamos a discutir historia es valorar cosas que ya están, que ya están en nuestro pasado, activo, positivo para los que queramos, eh, digamos, defenderlo y como un pasivo para otros. Pero lo importante es ver ahora, en medio de este desastre que tenemos, este, ¿Qué hacemos? Se me fueron otra vez, no les veo las caras. No, no, aquí estamos. Aquí estamos escuchando con atención. Aquí estamos, perfecto. Oscar. Máster, pendiente, máster. Ya, entonces, ¿qué podemos decir sobre quiénes pueden hacer esto? Eso, mi amigo, hay una especie de penuria general de figuras de partido y de organizaciones. Yo te digo, yo lamento mucho que esto me haya tocado ya entrando en mis setentas, ¿eh? porque ojalá tuviera yo muchos años para dedicarle mínimo a la misma pasión que le dediqué a la estupidez socialista, este, que le hubiera podido dedicar mis ideas de conservadoras y republicanas, ¿sí? de, de, de repúblico. Pero este, bueno, los hechos son los hechos. Uno no pudo, podrán otros. Lo que es importante es que tiene que quedar grabado como un hierro caliente en la frente de esta generación de ustedes, sobre todo, que el socialismo es una mugre como propuesta política y que la partidocracia debe ser abolida en Venezuela. Mira, yo no soy monárquico porque no está en nuestra tradición ser monárquico, pero nosotros debemos ser partidarios de un gobierno con cierto nivel de autocracia, con cierto nivel de suficiencia a partir de... Del gobierno de los más aptos, de los más inteligentes. No estoy diciendo de la élite adinerada o de los eh, niños pijos, hijos de la élite. No, estoy hablando de los más capaces. O sea, una, una, una organización política del Estado que consagre el derecho a los más aptos y a los más cultos gobernar. No sé cómo se hacen las leyes que sean pertinentes, pero debe acabarse esa rochela de una elegidera caca cada año y cada dos años ya va es que los buenos deben ser reelectos si vamos a elecciones entonces eso de que de esa dependencia estrecha de los partidos es una calamidad que tiene que equivocarse que tiene que acabarse el, el venezolano capaz de ejercer un cargo público debería ser reelecto indefinidamente mientras sea útil y debe haber una, un sistema que recoja la valoración de esa utilidad del ciudadano apto y técnicamente solvente para dirigir tareas determinadas. Sí, deben haber muchas ideas conservadoras de ese tipo que puedan implementarse. Pero cuando la gente pide soluciones, igual no hay y por favor, Dios mío, eh, o sea, lo que hagan es llorar, chicos, hablar de esa élite política venezolana, ¿entiendes? Porque es que no sirve a ninguno para nada, esa es la verdad. Y yo confío eso, ciegamente en que así como hubo saltos históricos, que producen de golpe una nueva élite, así mismo en Venezuela si se produce un colapso del chavismo y se revienta todo, va a surgir gente. Lo importante es tener las ideas claras para saber designar o elegir a los, a los que se correspondan con estas ideas y no, a los, y no a los recién llegados porque tengan billetes o porque tengan aparatos comprados por sus papis o comprados por sus fortunas de corruptos. Esa oportunidad de la crisis del poder y del de surgimiento de un nuevo poder, hay que estudiarlo más que nunca, las transiciones, porque se trata de una ruptura, no de un acomodamiento a lo que hay, para que sigan otros de los mismos, usufructuando el poder, sino para que haya un corte quirúrgico, precisamente, con todas estas ideas de la rochela socialista, social cristiana todo lo que tenga esa vaina social, son desechos teóricos, para la nueva época histórica de Venezuela que necesita emprendimiento, ideas liberales, conservadoras en, lo, en, el mejor, en el mejor sentido del término y liberales en el mejor sentido del término. Porque muchos creen que liberales andan repartiendo en ideologías de sexo el cambio de sexo y no sé qué va a ir. Eso no es liberal, eso es putrefacción social. Aquí en Pekín. Mira, doctor Alberto, se, le cuento que este no le cuento que este programa tiene ¿Ah? un rating único. Mientras lo escuchamos a usted allí, único. y por supuesto que nos dan unas ganas de hacer muchas más preguntas y aprovechar más el tiempo, el tipo va volando. Y el chat activo, en el chat está Joana, Luis Rodríguez, Luis Leal, está Luis Ramón Lugo. Están haciendo una conversación allí bastante interesante. Y bueno, a todos ellos los invito a que eh, sigan en YouTube a Repúblicos TV y que por supuesto este programa lo compartan para que lo puedan ver otras personas en diferido vamos a estar eh, compartiendo información en alianza gracias Carlos por esa alianza que han logrado y, y hoy ha sido pues un programa señor Alberto de verdad de los mejores Historia. para mí como carabobeña como venezolana como comunicadora apasionada por la política y por, por buscar entender el comportamiento humano y cómo podemos nosotros ir ir ser pioneros ir avanzando en el tema de la conciencia y dejar algo, algo en, esta, en esta vida. Hacer algo, vivir una vida con propósito. Porque eso es lo que estamos buscando todos aquí sin ningún otro interés. Se nos acabó el tiempo. Esta Ay, es la parte no. más difícil con un invitado tan bueno como usted. Le cuento que el rating, aquí no ha bajado los números. Esto se mantuvo por hora y media, pero con los números bien altos. Así Qué que... Eh, este, y cuando que... quieran lo hacemos. ¿eh? Sí. Porque que, que, que hay mucho, mucho contenido que yo creo que tenemos que profundizar en el tema de la definición de conceptos, como Carlos bien lo decía en algún momento, para que ayudemos a la gente que está en Venezuela. ¿Qué es lo que yo soy en esta gama tan amplia de pensamiento? Bueno, yo me acerco más a ser conservador, yo me acerco más a ser republicano, ¿qué, qué es lo que yo soy? Quiero, no quiero parecerme más nunca al, al socialismo. Y creo que hay que trabajar un poco en la educación y la formación, a que el ciudadano de Venezuela lo no entienda... Con, con, ¿qué, es lo que, qué, ¿Qué es lo que piensa? ¿A qué pues se hace es México cambiar? Mayor, ¿Sí? Ese mundo en el que te están metiendo es de palabras mayores. Mira, A mí siempre soy. me ha gustado eso, los retos. Porque estas ideas no es que uno las fabricó, esas las fabricaron antes que uno. Y tiene referente, porque te fuiste, lo mío. Máster, vamos a ponernos a los tres, exacto. Vamos a mantenernos así. Sí, pues, sí, así vamos sí. a mí, yo yo me, terminar el programa. le hablo a él. La cosa difícil hablar en en, en el aire. Sí. ¿Ah? Este, <risa> <risa> yo te voy viendo la cara, si la ruba ya, no le gustó, digo yo. Entonces, porque... <risa> eh, eh, no, mira, hay que meterse en ese mundo, como tú dices, de los conceptos, las ideas, de las tradiciones ideológicas. Porque, a ver, yo quiero reivindicar que nuestra generación equivocada como estuvo en nueve décimas partes, andaba en eso de querer buscar una explicación global a los procesos y defender plataformas ideológicas. Yo creo que ha llegado el momento de defender plataformas ideológicas, solo que esta vez escojamos la mejor para que no vayamos a los fracasos tan grandes que, que padecimos. ¿no? Entonces yo creo que conviene que la gente se acostumbre a oír de nuevos referentes teóricos y políticos que lamentablemente no los tenemos a la mano ni muy abundante. Por ejemplo, en Venezuela se conoce muy poco un señor llamado Carlos Rangel. Carlos ah, no Rangel. Sí, no, no, no, no, el no? buen salvaje, el buen revolucionario. El buen el revolucionario. Lean ese libro. Eso tiene 20 años, pero es una enorme actualidad. Nuestro amigo Jesús, eh, Jesús. Él, él lee mucho ese libro y nos ha hecho muchas citas de ese libro claro, eh, si es que es extraordinario bueno, por yo, no hablar lo que este hablar. programa allí en el grupo de Carlos Rangel de los seguidores nosotros, de Carlos los, Rangel. los este originalmente tuvimos incluso hasta el nombre nos gustó del maestro Trevijano Trevijano es un idealista no es materialista como muchos de nosotros este, pero el, el idealismo de Trevijano era el de un de un personaje español de la transición de conducta intachable, un tipo impresionante que lo, lo ningunearon durante 40 años hasta que murió. Yo tuve el privilegio de conocerlo y tiene unos libros que son un monumento a la, a la, a la, a la a, a, digamos, a las ideas absolutamente complejas de lo que es la república como concepto, pero sin ir, sin ir tan, tan a lo abstracto teórico de lo que representó Trevijano, hay ideas tan o más complejas, yo creo que más complejas, pero más completas en el sentido pedagógico de la política que las representa este filósofo español Gustavo Bueno. Pero Gustavo Bueno no es solo él, son 40 o 50 que están agrupados en torno, 40 o 50 que no sé, es un nombre, que es un número que le puse, pero deben ser, pueden ser tres o cuatro veces más, eso un núcleo de intelectuales que están asociados... A la Escuela de Filosofía de Oviedo, a la Fundación Gustavo Bueno, este, que preside o que estimula a su propio hijo, Gustavo Bueno Sánchez, que es nuestro amigo, amigo de Humberto González, amigo mío, que este, nos ha puesto a la mano unas, unos nuevos filósofos y nuevos pensadores de ese grupo excepcional. Y son gente que te digo, mira, lo que nos queda de vida, y a usted, la de ustedes, no le alcanzaría para para leer y comprender todas las cosas que están contenidas en esa escuela de filosofía de Oviedo. Les animo a que lean esta gente. Estos esto son como pilares de una nueva manera de, de concebir el conocimiento que no es nueva, es la misma de la, de la Academia Platónica, es la misma de los escolásticos, es la misma de Spinoza el, el, de, de la, del siglo XVII, es la misma de, de, de, de lo que es la escuela de la filosofía materialista, del materialismo filosófico de Oviedo, de Gustavo Bueno, que es un conjunto de ideas complejas y que nos permiten comprender fenómenos tan fuertes como es el de, por ejemplo, toda la, todo el, el, lo que significa el hispanismo y todo lo que significa la estupidez teórica del indigenismo, de las propuestas de Chávez esta y de todas las, y las nuevas tonterías como esta niña, esta niñata Gloria Álvarez que se define, ¿sabes? ¿cómo se llama?, liberal, y no sé qué... Cosa. Libertaria. libertaria. ¿Ah? Dogmática, sí, libertaria dogmática. Libertaria. Nadie, nadie puede que defender de algo que... Yo creo que es de zorro, es lo que explica muchas de las temas de ella. Pero hasta mañana empiezo, con un, empiezo un programa y lo apague, chico. Una rabia. Empieza ponderando a un charlatán español llamado Ortega y Gasset que Dios mío, es la negación de la historia de España, partidaria esta tonta de, la, de, la, de, la, de las tesis, de, de cómo se llama, de la, de la leyenda negra, diciendo que Venezuela, cómo se llama, hispanoamérica tuvo la mala suerte de que nos tocó la España en el siglo XV, que era super feudal. ¿Y qué creía esta que era la, la, la economía de la época? Todos eran feudales, pero había algo mucho más atrasado que España, que era Inglaterra. Y mucho más atrasado que era la Inglaterra luterana que se estrenaba quemando brujas a diestra y siniestra, igual que España. Pero las tonterías que se dicen a nombre de supuestas, eh, digamos, gente culta. Dios mío, no. sí que nos tocó lo más avanzado de la, de, la, de, la, de la sociedad a nivel mundial y de la cultura mundial, que era la, la sociedad española. El, el, el, el globalismo empieza el globalismo bien entendido la globalización de la economía empieza con la circunnavegación del globo chicos, de Magallanes y el Cano empieza toda la, la no es cierto que los españoles sean los más atrasados un siglo antes que, que Inglaterra ya había el Parlamento el chico de León en España eh, mucho antes de muchas de las cosas que se dicen de la economía mundial ya había la escuela de, de Salamanca y todos los, los pensadores de, de, de, de la propia de la propia península que rápidamente en México hicieron escuelas cuando todavía Nueva York y Boston eran unos villorios repugnantemente malsados, chicos, y con ranchos de paja, chicos. Habían, habían ciudades con grandes cúpulas de catedrales en México, chicos, y, y cómo se llama y Potosí, México y Guanajuato eran capitales de la economía mundial donde se, se, se acuñaba la moneda del Real de a 8 español que circulaba, chico, hasta en China. Pero por favor, y Londres era un inmenso leprosario chico, inmundo. De 1.500 leprosarios habían en Londres, una ciudad inmunda. Y, y en, en, en España habían ciudades saneadas con alcantarillas. ¿De qué habla esta muchacha tonta, chico? Bueno, esa es una pelea que. No, y, hoy, y, que y, y no, hora. en estos días la, la, la revolcaron en un debate del ah, aborto, pero bueno, ya es otro. Este que... ¿Cómo se llama? Agustín Laje. Agustín Laje. Agustín. Laje. Ah, bien la revolcó. Que ¿Quién la manda? Por abortista, ¿quién la manda? Así es. Bueno, pues, se nos acabó se el acabó tiempo, hoy, muchachos. Se nos acabó el tiempo. Ha sido un programa extraordinario para la historia de Venezuela, la historia de nuestras vidas. Doctor Franceschi, la invitación abierta a, a, bueno, a estar en contacto con los conservadores en Venezuela. Lo decía muy bien Carlos, uno, uno, para nosotros son héroes que están batallando en Venezuela. Aquí decía Luis Rodríguez, formación en economía es súper importante. Aquí recuerdo a la gente de la cuarta y la quinta aplaudiendo por créditos y por aumentos. Hoy la gente sabe que un crédito adicional no es más que pan para hoy y hambre para los hijos dice Luis Rodríguez, sin ideas no se puede lograr solución y toda solución requiere una idea y una lógica que lo acompañe por eso es importante tener las ideas claras bueno y allí nos, allí nos, nos cuenta, ya hay una conversación doctor Franceschi en ese chat pero bueno pues, me ahí están todos súper este, dinámicos, debatiendo. me hubiese encantado de verdad este, eh, poder mencionar todos los mensajes que hay allí pero bueno, vamos a tener otros programas y recuerden seguir uh. los programas de Repúblico TV en Youtube y por supuesto compartir también la programación que se prepara todas las semanas aquí en este en pensamiento libre del movimiento conservador de Venezuela hemos llegado Oye, al final un, agradeciendo Carlos un saludo a a, a Joana Montenegro porque gracias a ella fue que esto pudo ser posible y, gracias y a, Joana. Nuestro, una, a Joana, porque ese fue el digamos que la ventana para poder hacer esta esta magnífica, este magnífico encuentro que hicimos hoy, así que bueno, un saludo a Joana Montenegro Así es, un abrazo para ella también Muchas Hasta gracias. pronto, cuando quieran me llamen Muchísimas Perfecto. gracias Pasen buenas noches y seguimos en contacto okay, Gracias claro. Master